Thank you. Eh, gracias, presidente. Lo primero es agradecer las intervenciones, las aportaciones al diálogo de los grupos que han intervenido hasta ahora y, por supuesto, expresar que nosotros eh, vamos a estar eh, trabajando, por supuesto, con una actitud abierta, con una actitud eh, de diálogo y con la intención de construir y de que entre todos lleguemos a los consensos necesarios para, para, para que esta modificación eh, se lleve a término. Como decíamos, señorías, en la actual ley de Haciendas Locales existe una disfunción que no tiene lógica y que necesita ser adecuada, puesto que entra en contradicción con la realidad turística de España. Por eso lo que proponemos desde este grupo es la modificación del artículo 125 de dicha ley para que el propio municipio o localidad en el que se esté generando un turismo significativo pueda seguir haciéndolo y acudir a la financiación adicional que la propia ley prevé. Como hemos dicho, no se trata de un privilegio, sino que es una medida ya prevista por nuestra Ley de Haciendas Locales actual. Nuestra propuesta, reiteramos, no supone coste económico sino que es una redistribución de los ingresos tributarios entre diferentes Administraciones y pensamos que la ley debe adecuarse a la realidad social. Eso es justamente lo que pretendemos. Varios de los municipios que quedan excluidos con la actual redacción de la ley tienen características comunes que legitiman su inclusión como municipios turísticos. En el caso concreto y paradigmático de Benidorm, aunque sabemos que el debate va más allá, como han, como han eh, comentado ya otros senadores, hay que atender a, a más localidades, pero nosotros nos centramos eh, sobre todo en en el caso paradigmático de Benidorm. En, el, en este caso concreto, una reducida dimensión de solo 39 kilómetros cuadrados, pero una fuerte densidad turística de aproximadamente casi mil personas por kilómetro cuadrado y con una reducida estacionalidad. Hemos extraído estos datos del informe de medición del impacto del turismo en la economía del empleo y el medio ambiente en el ámbito local, estudio realizado con el apoyo del Ministerio de Energía y Turismo y de la Escuela de Organización Industrial. De acuerdo con los datos que se manejan en este informe, a través del Instituto Nacional de Estadística podemos contemplar cómo en este caso concreto de Benidorm el número de pernoctaciones hoteleras de no residentes no se encuentra muy alejado del de la ciudad de Madrid, siendo aproximadamente una media de 5,5 millones de pernotaciones hoteleras anuales, si tomamos en cuenta las referencias desde el año 2005 hasta el 2015. Sin embargo, como puede observarse también en dicho informe, el presupuesto municipal de Benidorm se encuentra por debajo del de otros destinos turísticos y Benidorm necesita aumentar sus ingresos a partir de los beneficios generados por el turismo para poder realizar las necesarias inversiones que mejoren la calidad de su oferta turística, compensar el coste medioambiental que supone el gran volumen de recepción de turistas, el coste de mantenimiento de sus servicios públicos, así como la puesta al día o la creación de nuevas infraestructuras. De lo contrario, será en las personas residentes donde se, siga, se seguirá concentrando injustamente esta presión fiscal, mientras los beneficios se reparten entre unos pocos empresarios. Sin duda, la acción presupuestaria local y la posibilidad de atender a financiación adicional, según lo previsto en la Ley de Haciendas Locales, permitiría a este y a otros municipios que, incomprensiblemente, también quedan fuera del concepto legal de municipio turístico, afrontar mejor los retos presentes y futuros del turismo en nuestro país. Debemos apostar, señorías, por un modelo sostenible que no perjudique a la población local y que garantice un turismo de mayor calidad. En el caso de Benidorm estamos ante una reivindicación casi histórica de su ciudadanía. Diferentes iniciativas parlamentarias que desde 2010 y en diferentes momentos y por diferentes partidos han sido traídas a esta Cámara y también al Congreso de los Diputados. Un acuerdo unánime de Les Cos valencianes en 2014 para instar al Ministerio de Hacienda a reformar este artículo 125. Iniciativas que, por motivos relacionados con intereses estratégicos de uno u otro partido, nunca han salido adelante. Señorías, queremos eh, dar las gracias a los grupos que han manifestado su apoyo a la toma en consideración de nuestra propuesta. Lamentamos, una vez más, que el actual reglamento del Senado nos impida agradecer o, en su caso, rebatir las posturas de los dos grandes grupos parlamentarios del Senado, ya que a pesar de ser nosotros el grupo proponente, nuestro turno de intervención antecede al del Partido Socialista y al del Partido Popular. Señorías, es momento de que trabajemos por la ciudadanía, lleguemos a acuerdos que por encima de otros vayan en defensa de los intereses de aquellas personas a las que representamos y que trabajemos para garantizar un turismo habitable y soportable para todos y para todas. Se precisan medidas urgentes en aplicación del Código Ético Mundial de Turismo, que cambien el actual modelo de masificación y bajos precios para que la actividad turística proporcione empleo de calidad y para que, en cumplimiento del artículo 5 de dicho Código Internacional, el objetivo final de la actividad turística sea también mejorar la vida de los residentes locales. Además de lo anterior, es importante que apostemos por un modelo de turismo que cuente con un nivel de aceptación de la población local de ese turismo recibido, que reciba en el presente o que pueda recibir en el futuro. De la misma manera que podemos reflexionar sobre bondades y beneficios que el turismo puede generar para el municipio y para su población local, es evidente también que, como consecuencia de que nos encontramos con el progreso de una actividad y del desarrollo local, esta relación es bidireccional y debe manifestarse en ambos sentidos. Un modelo de turismo que no cuente con la aceptación de la población local y que des desatienda las necesidades de las personas habitantes en el lugar, generando anomalías en los servicios públicos y locales, no es viable ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo y puede producir una sensación de rechazo. Para evitar y prevenir estas situaciones, proponemos la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que los destinos turísticos que, insistimos incomprensiblemente, quedan hoy día fuera de la definición legal de municipio turístico, puedan disponer de los recursos necesarios para afrontar los retos actuales del turismo y un nivel aceptable de servicios públicos e infraestructuras del que también pueda aprovecharse no solo el turismo recibido, sino también la población residente, porque no se puede trabajar en un modelo de turismo que deje en un segundo plano las necesidades de la población local. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Socialista,